Presentamos el editorial, hoy titulado Haciendo Bulto El coordinador del Gabinete de Política Social, José Francisco Tony Peña Guava, entregó cheques por valor de 100 millones de pesos a 67 artistas establecidos El rechazo a la medida en las redes sociales no se hizo esperar Peñaguaba negó la afirmación de que todos los artistas son millonarios, indicando que estos tienen alrededor de nueve meses sin trabajar. La medida es buena porque lleva alivio a por lo menos los músicos que son los que menos beneficios reciben de la bonanza de las estrellas que viven vendiéndole al pueblo que son multimillonarios. Pero hay que recordarle al gobierno que mientras las cancelaciones masivas van en aumento y un sector altísimo de la población también tiene nueve meses sin dar un golpe, muchos de esos artistas la sociedad los señala como lavadoras, exhibiendo vehículos, joyas y relojes de cientos de miles y hasta de millones de dólares y no sorprende que la lista no estén por ejemplo Joaquincito, Henry Hierro, Chicho Severino o el Añoñaito. Repartir 100 millones de pesos en medio de la crisis parece y es exagerado. Debió dejarse para otro momento a los bulteros y tomar en cuenta a los que se están tragando un cable y que desde antes de la pandemia viven en la olla. Hasta el próximo comentario.